¿Cómo están? Estamos en el estudio de Fulhart, estamos con la gente de MSI, la división de notebooks, y tengo para presentarles a un amigo de la casa, Daniel. Hola, ¿cómo están la gente? Eh, soy Daniel, de Taiwán con la marca, eh, mi español no es muy, muy, no, es, no, no es muy bueno, si no me entiendes bien, te pido mil culbares. Hablas mejor que yo, eh. no, ah, no, no te creo, va a ser humilde, no creo, no, creo, no creo. Un gusto, un gusto. Un gusto estar con vos, Daniel. Sí, muy bien, muy bien. Contanos, más o uh -huh. menos, acá nos trajiste dos de los modelitos que estamos trabajando sí. dos, dos Notebook MSI Gamer uh -huh. Y la gente, la gente por ahí tiene, sigue teniendo esa duda De si sirve o no sirve uh -huh. eh, comprarse una Notebook Gamer uh -huh. Contanos por qué elegiría la gente una Notebook en vez de una computadora de escritorio, por ejemplo uh -huh. Porque ahora, acá en Argentina, como, como la gente suele jugar con su PC armado en, tu, en su casa muy cómodo en su casa, juega... Eh, Juegos pesados, pero este Proctudos es muy poderoso También nos da eh, movilidad para jugar con tus amigos Sin embargo, si queremos trabajar, pues, estudiar, también claro. llevar los proctudos Este te da eh, rendimiento, sirve para trabajar también, mientras tanto te sirve para jugar con, con los amigos, este es lo más importante Esa por ejemplo que tiene dentro este tiene placa vídeo 1050, 4 GB con 8 GB, 8 GB de RAM, pero es ampliable hasta máxima 32. Y este viene. Ah, o sea, tiene dos slots de memoria y le puedes sacar la que trae y ponerle 2 de 16. Eh, este viene con una 8 GB de RAM, pero mm -hmm. tiene una, otro slot para hacer ampliar. Ah. Por lo tanto, podemos colocar uh, 16, 16, para ser como máximo. Perfecto. Y tenemos una, este viene con un disco duro. Y, pero también tiene un para hacer ampliar pero este um, um, es, pa, es, es un par de más importante este producto, todo, toda la línea de eh, Notebook MSI sirve de, eh, el helicóptero M.2 ah, to uh -huh. toda la línea esta tiene Exactamente. M.2, sí. eso está bueno porque la gente, eh, como sabrás, entre una de las marcas que trabajamos Western uh -huh. Digital tenemos uh -huh. la tienda y la gente nos pregunta mucho uh -huh. eh, el tema de qué Notebook trae M.2 y cuál no uh -huh. y está bueno saber que toda la línea uh -huh. incluye el slot M.2 uh -huh. Porque este tipo de producto normalmente tarta, uh, creemos que este producto que dure más tiempo Por ejemplo, dos años, tres años, claro. cuatro años Cuando sale la tecnología nueva, uh, juego nuevo Este te aguanta, si podemos colocar un núcleo sólido en punto 2 Después, bueno, una gran diferencia vemos entre las dos Una tiene teclado uh -huh. RGB y la otra no tiene teclado RGB eh, ah, eso, eso es la moda hoy en día Sí, bien. pero algo más, por ejemplo, el Chassis acá atrás Este es plástico pero esa es plástica es, es plástico, y esta irá, es metal. Exactamente. Ah, mira. Uh -huh. Y este tiene un diseño más como, como deport, deportivo, algo así. Como pop. Es como un auto de al exactamente, claro, claro. exactamente. Y este tiene eh, teclado luminoso. También puede configurar tres zonas con cada, con cada, cada color. Con, uh, con tres zonas distintas. Esta también. Esta no, pero esta ah, sí. es. Uh -huh. claro, claro. Este es GP62. Este viene con 1050 TI, también es 8 de RAM, también ampliable hasta 32. Y viene con Rico Sorto, un, un, un, un, tera, un tera Viene con el Tera y el M.2. Y este también ampliable con Rico Sorto M.2. Y todos nosotros acá en Argentina ofrecemos dos años de plantilla. Perfecto. Mm -hmm. Eso está bueno, la gente más que nada cuando compra algo así que viene mal hablando diríamos enlatado, uh -huh. porque la Notebook no es como la PC de escritorio que la puedes andar desarmando y cambiando uh -huh. el componente Exactamente Entonces está muy bueno eso, que aclares que tenés dos años de garantía directamente uh -huh. oficial Y los productos, eh, la mayor diferencia entre MSI Notebook y la otra, eh, la mayor eh, ventaja digamos es su sistema de refrigeración y vamos uh -huh. a hablar de este un poquito más adelante bueno, metimos un cambio y trajimos al experto técnico. Él quería contarnos las, las diferencias, las características más importantes que tiene la línea gamer de Notebook MSI, comparado tanto con lo que sería escritorio y con la competencia. Contanos un poco, Carlos. ¿Cómo están? Eh, entre las características que sobresalen un poco en las Notebook MSI, contamos con diferentes, como decirte, factores. El audio es uno de ellos. Trabajamos con una aplicación que se llama Naginic, eh, utilizan mucho bueno lo utilizan en realidad para capacitar a los aviadores franceses le hacen las capacitaciones y más Ese, esa aplicación se llama Naïmic Naïmic te da eh, un resultado de audio muy avanzado dentro de para jugar, para películas, música y demás te da un sonido totalmente envolvente eh, la aplicación adicional se puede configurar para diferentes tipos de uso si lo quieres utilizar como te he dicho películas, más que todo juegos y... pues sería, sería, sería de una especie de procesamiento de audio que te cambia totalmente la experiencia Exactamente, Perfecto. una aplicación que te procesa y te cambia la experiencia y te da una experiencia eh, muchísimo más real adicional a la aplicación también es eh, sirve mucho para personas novatas o personas también muy experimentadas eh, en, en más que todo en juegos cuando tienes personas caminándote por un lado la parte de atrás y demás es importantísimo eso muy, muy importante entonces por eso caemos también en la parte donde el, el, el principiante como no sabe eh, tiene una especie de círculo en la pantalla que se puede deshabilitar o habilitar que te dice dónde viene el sonido y para las personas principiantes te ayuda muchísimo eso es saber. trampa, eso ya es eh, chip en parte, <risas> sí, en parte sí, pero no hay nada que diga que no se puede hacer, <risas> ese por la parte de sonido es un sonido muy muy bueno, eh, también contamos con lo que es el teclado, eh, MSI trabajó de la mano con SteelSeries para crear estos teclados que ya como había hablado mi compañera es retroiluminado eh, y tiene también como las la parte de, de comodidad, que puedes tocar las teclas sin necesidad de estar tocando una con otra, tiene medido exactamente la, la distancia entre tecla y tecla para que, para que se te haga sí, un poco... eso más. es muy importante, nosotros ya las conocimos, ya hemos trabajado modelos anteriores de las Note MC Gamer y es totalmente diferente la sensación que tenés al teclear, uno dice ¿Cómo jugás en una Note? ¿Te queda incomodísimo? Usas un mouse. Hay gente que se acostumbra a jugar con el, con el mousepad que trae la Notebook. No. Pero el teclado de las Notebook gamers es totalmente otro mundo diferente a lo que sería el teclado de una Notebook común. Eh, es como decía la diferencia la distancia entre teclas, la sensación y además es un teclado diseñado por Series Exactamente. Hay un gente teclado, que, que sabe lo que exact, hace, me parece. Exactamente. La Notebook en realidad está diseñada para jugadores. Claro. Eh, MCI utiliza jugadores profesionales de diferentes marcas y diferentes juegos para sacar información a través de ello de qué sería lo mejor que se le puede agregar o cambiar a cualquier notebook Qué mejor que algo diseñado por gamers Exacto. para los gamers Literalmente, eso es lo que, estamos, lo que busca MCI en sí particularmente Entre las otras características que también tenemos eh, hay muchas personas que utilizan la notebook para jugar por supuesto y para transportar y utilizarla, entonces eh, hemos caído como en un tema donde si tengo mi computadora de escritorio, ¿para qué voy a utilizar una Notebook? Bueno, fácilmente la puedo utilizar también como CPU, tiene dos salidas, un HDMI y un mini DisplayPort, que te aguanta hasta cuatro. k Eso estaba anotando, las fichas están raras el mini DisplayPort. Eh, exactamente, son dos salidas que tienes, que puedes conectar dos monitores. ¿Te permite dual monitor a la vez. Sí, por supuesto, hasta triple con, la, con el monitor. Con de el la, propio Notebook. Eh, exactamente. Entonces, eso eso es utilizar. nuevo, eso es raro. Es muy bueno en realidad y como somos eh, computadoras que aguantan esa, esa potencia, podemos aplicarla para jugar en tu casa también. La utiliza directamente como un CPU eh, de escritorio y la puedes transportar a hacer un LAN en casa de un amigo, a hacer estudios, a reunirte hasta para viajar. Claro, hacemos una LAN y cae el tipo mochilita, eh, mochilita, mochilita que aquí tiene unas mochilitas muy buenas. Sí, por supuesto, eh, ahorita se voy a mostrar. Uno agarreando la computadora, el monitor, los cables, los cables. Lo peor de todo son los cables. Los la cables. Acá... Eh, computador un periféricos que también lo tenemos que utilizar para jugar y estamos listos eh, también bueno te vamos a seguir mostrando un poco tiene eh, las conexiones USB todas son 3.0 también posee eh, el cable tipo C para la conectividad o sea, tipo C, sí, ahora o sea, ya es un estándar C. lamentablemente conseguir un cable tipo C en Argentina es bastante Difícil. complicado pero viene la tecnología y por más que sea correr hay clima, que estar bueno, preparado no, bueno, por supuesto eh, Las dos salidas para los conectores de los auriculares están bañados en oro, eh, te evitas mucho eh, corrosividad, pérdida de sonido y también. Y además, siempre como hablábamos hoy fuera de cámara, siempre a alguno nos pasó que se nos quedó algún auricular muerto de adentro. Literal, y para sacarlo es imposible, no, con esto te haya mucha más comodidad y entre otras cositas también. Eh, que me no había comentado mi. mi mi compañero, todos ahorita tienen un procesador i7 de séptima generación 7700HQ. procesador bastante avanzado para juegos, está muy bueno y. O sea, estamos trabajando con una, un desempeño bastante potente. Claro, sí, no, no es nada humilde tener un 7700 dentro de una Notebook acompañado como sería con una 1050 y una 1050Ti. Es una máquina bastante decente para jugar casi cualquier juego hoy en día, en 1080. ¿A cuánto? ¿Fácil? 80 Mínimos, FPS. Mínimo, mínimo, eh, sí. exacto. Te estaba calculando yo por 75, pero estamos bien, dependiendo sí. del juego, si el juego es muy Depende poder... del juego, algo mal optimizado como un bug seguramente exacto. va a tirar menos, pero uno también tiene que entender que no depende tanto del hardware a veces, sino de cómo está codificado. Muy, muy poca gente entiende eso, pero no, no hay problema con eso, atacamos diferentes juegos de diferentes maneras... Y los juegos más populares eh, tienen muy buen rendimiento y muy buen FPS. Nosotros también lo que, lo que le comentamos a cada marca que nos visita es que todo lo que está orientado al gamer lo consume mucho la gente profesional. Todo lo que es eh, renderizado tanto en video, fotografía, sí, 3D, es, es, es, diseño, arquitectura. arquitectura, los arquitectos... Sí. Vas a una universidad y ves a la gente con los teclados RGB. Eh, literal. Y eh, la Necesitan jugando, muchísimo. no. Necesitan un hardware así, potente, portable. Y esto es una solución para ellos también. Eh, ataca diferentes ámbitos. Tanto para el que necesita mucho como el que para necesitar, el que necesita poco. Siempre, sí. como digo yo, eh, es mejor eh, tenerlo y no necesitarlo. Que, que sobre necesita, y no me le falte, le... siempre. Exactamente. Totalmente. <risa> Capaz, y... por ahí, está como nos diferenciaba Daniel. Esta tiene un, una estética un poquito más gamer, más fuerte, está diseñado como una auto de alta gama la estética y la capaz un poco más tranqui, es una auto que pasaría un poco más desapercibida en alguien profesional La gente normalmente dice que pasa desapercibido por sus chasis y todo como se ve pero dentro de esto, que tú lo ves que se puede cargar Bueno, el te fácil, imaginas que tiene es, ese monstruo adentro Exactamente, mirad. la gente no imagina lo que puede hacer con ella claro. Y ya hemos trabajado con diferentes personas, tanto arquitectos, diseñadores, jugadores y les ponemos diferentes tipos de aplicaciones y juegos y ellos eh, como que... Se sorprenden de pues, lo que hace la notebook. Sí, estamos atacando mucho a las personas que dicen que nunca jugaría en Notebook. Eh, nosotros Yo y soy los, uno. uno. Bueno, y tú me vas, a uno, pero vas a hacer uno de los que vamos a, a invitar a que pruebe y diga cuáles son las diferencias. La costumbre no es, no es igual, siempre uno tiene sus preferencias, pero te das cuenta que el rendimiento y los juegos... Igual, eso, o sea, lo, lo, los que venimos de la vieja escuela jugando... Se te es, hace más difícil. Es, es difícil, pero porque también lo hablamos antes, o sea, <risa> y él se reía. Eh, uno está acostumbrado a un tipo de monitor, a un tipo de teclado, a un tipo de hardware. Y ahora tenés el mismo monitor en una pantalla de notebook, el mismo teclado, el mouse es imposible. Porque el mouse tenés que usar un mouse de verdad. No, pero esto está diseñado para que utilicen un pero, mouse. El tema, o sea, tenés lo mismo, el mismo hardware que tendrías en el escritorio lo tenés en una notebook, que la guardás en una mochila, eso es increíble. Es increíble y la diferencia económica tampoco es tan grande como para que digas, me compro esta o esta por tal plata. Sí, igual es muy poca la diferencia. Es que necesito que el que necesita una notebook normalmente busca la notebook, te da la portabilidad, te da también, eh, dependiendo de tu uso cotidiano, me imagino que todavía hay mucha gente, porque conozco que mucha gente que prefiere su computadora escritora y lo aceptamos, lo, claro. lo respetamos, capaz algún día tengo una notebook, capaz no, pero... Eh... Es, trabajamos con diferentes tipos de, de público y atacamos. Igual, así países. todo, eh, conozco gente que ha vendido la computadora de escritorio y se compró una Nodo Gamer. Literal, también pasa muchísimo. Varios así pasa? que decías, no, no juego ni luego con Nodo, Y ahora lo ves con su Notebook Gamer. Y nosotros hemos cambiado también muchas personas que piensan que no, y después que pasan por nosotros, 15 días después, nos están... Tengo miedo. ¿Dónde tengo podemos, miedo. Vendo ¿Cuándo un... podemos... conseguirlo? podemos... Normalmente, bueno, ya sabemos dónde lo podemos conseguir, Full Hard, Por venir. supuesto, ya tenemos toda la línea completa de las Notebook Gamer MSI, estas dos y todo el, el, el resto de los modelitos de la gama. Y como nos comentaban, vamos a tener la primicia. Sí, próximamente entre... eh, venimos Notebook Gaming, por supuesto, eh, vamos a traer lo que es la octava generación. Aún en Argentina Gaming no tienen el Notebook, por supuesto, no tienen la octava generación y sí. Fullhard va a ser uno de los principales que tiene la primicia de vender notebook de octava generación Excelente, esto como siempre los links abajo del videito eh, abajo, arriba, al costado, no sé, ya son tantas redes sociales que uno no sabe dónde están, dónde están <risa> los links pero siempre fullhard.com.ar entran y ven todos los productos las notebook gamer de MSI ¿por qué no? todos los productos de MSI y estamos re respondiendo preguntas cualquiera que necesites estamos como... solventando los problemas que necesiten Excelente Dos años de garantía, muy importante Acá en Argentina, directo con MSI, nosotros le estamos otorgando dos años de garantía. Full Hard también. Excelente. Ahora vamos a dar detalle. Lo traemos de vuelta a Daniel, que se escapó. <risas> y que nos hable un poquito de la refrigeración, de todo lo que tienen adentro estas Notebook gamer de MSI. Este sistema de refrigeración es el corazón de nuestros nuevo Notebook MSI. ¿Por qué? Cuando este, la gente quiere jugar eh, full con Notebook, la temperatura, el CPU y el GPU, la temperatura sigue subiendo hasta. 80 de grado a 90 de grado y este chipset tiene una protección va, va a activar automáticamente para bajar el desempeño cuando la temperatura claro, se, se protege duro. y te hace el famoso Thermal throttling que te baja un poquito el rendimiento para mm -hmm. cuidar los componentes mm -hmm. y bajar la temperatura Exactamente. si tenemos eh, y no es Proctudo siempre viene con este es, plus 4 tiene heat pipe para transmitir el calor y sacamos con los ventiladores afuera del producto para que no se paje en este desempeño, también arregla ah, la vida de uso. Claro, mm -hmm. para el que no sabe bien, un heat pipe son mm -hmm. estos tubitos de cobre que tienen acá. Adentro tiene una especie de capilares y tiene un fluido especial que mm -hmm. lo que hace es se calienta, se evapora, cuando llega de vuelta al cooler lo mm -hmm. enfría y vuelve entonces a refrigerar lo que sería mm -hmm. el núcleo del procesador. Tanto el procesador del, de del CPU como el del GPU. Exactamente. Como verán, es bastante más grande lo que es el mm -hmm. GPU porque es una placa de video grande, no tiene Exacto. una placa de video discreta como uh -huh. tiene un anódico normal. Exactamente. Y ahora, eh, cada procedimiento que tenemos, tenemos un botoncito acá. Cuando encendemos esto, va a empujar la velocidad de ventiladores. Claro, ah, se pone prácticamente al 100%. Sí. Exactamente. Si está enchufado, puedes, colocarle, puedes ponerle todo el día, sin parar, no pasa nada. Eh, hablamos uh -huh. de este ventaja del sistema de estuve, Estuvimos en Comic-Con hace un mes. Vos todavía te quedaste ahí. Vos estás en comic me parece. Estuvimos, sí. Colocamos 10 unidades de Note Kemesis para la gente pudiera probar, para jugar como 3 días consecutivamente. Y cada producto andaba 10 horas sin parar. Claro, todo el lapso desde que exactamente. A clases a este sistema de refrigeración que notaba este este habilidad para para como mantenerle este experiencia de juego. Claro. Exactamente. Está bueno eso porque uh -huh. no es normal que una notebook la puedas usar tanto tiempo de corrido, importante para los que juegan, hay chicos que están 20 horas de corrido, por qué no un día o dos y es muy importante que no se les caliente la nudo y la puedan seguir usando uh -huh, es eso capaz, también algo muy importante por lo que se cantaban por una escritorio y uh -huh. una nodu uh -huh. pero si decís que la usaste 10 horas de corrido con toda la gente que pasa por una Comic sí. y sobrevivieron sí. van a sobrevivir sí. a un pibe sí. en su casa Exactamente Perfecto Lo que más importante es no se paja el desempeño porque para nosotros jugamos mucho claro. más, cuando paja el desempeño este es el, el, el, un parte de experiencia del juego Sí, olvidate, uh -huh. sí. o sea, la gente muchas veces nos consulta por qué un procesador o una placa de video capaz no les está resultando uh -huh. como les tenía que resultar, tienen bajones de FPS y cosas así. El tema es eso, la temperatura. Uh -huh. Tanto en una notebook como en una computadora de escritorio, si no tiene bien diseñado el flujo de aire, el gabinete o la notebook misma que ya viene uh -huh. armada, te va a producir eso que es el thermal throttling, que te va a bajar la, la frecuencia tanto del CPU como del GPU, y uh -huh. eso te disminuye los FPS. Cosa que los chicos de MSI lo estarían evitando de una forma bastante bien. Exactamente, es el corazón del Proctudos. Uh -huh. Cada serie de Proctudos que MSI acaba ofreciendo, el Furja, eh, tiene un alecarito, como una manga... No, no, para mí. Hablamos eh, este... <risa> este de tarde eh. <risa> Y este es un alecarito, viene con el Proctudos. Acá tenemos el GL62M y GP62. Y una G62 también. Uh -huh. está bueno, es una mochila muy linda uh -huh. también tiene manijita al costado, uh -huh. la pueden llevar tipo un maletín uh -huh. y la abrirlo? verdad que comparado con lo que sería una mochila de nodu uh -huh. común esto está espectacular y este puede llevar muchas cosas con como... ah, muchos espacios, muchos espacios no olvidate, sí, está ahí. espectacular uh -huh. y tenés la mochila que te hace jugar con la nodu Exactamente. eso no lo tiene, nada. Exactamente. perfecto, entonces como nos decía Daniel en la, las compras que tengan durante este mes de las Notebook MSI Gamer se van a llevar la mochilita de real. Ok, si ustedes tienen algunos comentarios o and, algunas dudas, pueden pasarle este en comentario y ja, para este. Sí, ¿por qué no? no vamos a, como, como habíamos hablado, vamos a hacer mm. una especie de review de las mm -hmm. dos, como para contarle a la gente bien en detalle qué es lo que tiene adentro cada máquina, más allá que Daniel ya nos contó, De 50 de 50 Ti, ambas tienen I7. Un disco ambas y tienen para agregar M2. Pero, como para mostrarles qué es lo que rinde cada notebook con los juegos actuales, el maldito pu que nos rompe todas las máquinas y por qué no Forna, ICS, Overwatch, díganos en la descripción qué es lo que quieren que probemos con las dos notebooks y las vamos a estar mostrando en detalle. Además, estas dos niñas van a quedar en exhibición acá en nuestro local. Exactamente. Ellos, ellos nos dejan las notas y los chicos de, de atención al público les pueden mostrar y saberles todas las dudas que tengan acerca de cada una de las dos notas. No sé si tenés algo más para agregar, Daniel. Si ah, no, más, adelante, más adelante, más adelante. Más adelante nos veremos en una próxima ocasión con sí, los chicos de MSI. Carlos, que ya se escapó también. Y bueno, los dejamos y será hasta la próxima. Gracias, chao.